Sé que no volver a caer, pero te miro y siento que caí. Te extraño, aunque te vi ayer y yo no quise, como tuve que ir. Fue tu mirada la que me flechó, miles de emociones cuando estás aquí. Yo qué pensaba. favorito el calor de tus brazos lo más bello es el café de tus ojos lo más grande son las ganas de sentir tus besos mi melodía favorita es tu voz y me abrigo favorito el calor de tus brazos lo más bello es el café de tus ojos lo más grande son las ganas de sentir tus besos tu amor es un veneno a mí. Yo haría todo para ti, tú me haces muy feliz, no sé qué haría sin ti Mi corazón no puede estar, sin tu conexión entre mí, si tú no estás aquí, ¿pa' qué? Que el amor se marchó Pero me equivoqué Y otra vez caí Mi melodía favorita Es tu voz, me abrigo favorito El calor de tus brazos Lo más bello es el café De tus ojos Lo más grande son las caras De sentir tus besos me melodía favorita Es tú, si me abrigo favorito El calor de tus brazos Lo más bello más grandes son las canas de sentir tus besos.